Saludos cordiales a todos los asistentes a estas terceras jornadas de investigación e innovación educativa organizadas desde la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Zulia, en el marco del 42 aniversario de su fundación. Vayan mis palabras de felicitación a todos los unistas y a todos los ponentes y asistentes que aceptaron la invitación a esta gran fiesta académica. Soy Zuleima Corredor y mediante esta ponencia titulada La educación como estrategia para la construcción de una sociedad inclusiva, quiero compartir con ustedes el producto de una investigación realizada durante los años 2018 y primer trimestre del año 2019. La problemática de base de esta investigación es la relativa a las dificultades y obstáculos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 se convierten en obstáculos discapacitantes que impiden que las personas con discapacidad puedan gozar de una verdadera inclusión en todos los ámbitos de su vida en sociedad. Estos obstáculos van desde políticas insuficientes, las actitudes negativas de la sociedad, la prestación de servicios que no son suficientes ni en todo el país, los problemas con los servicios, es decir, que además de que son insuficientes, son de mala calidad, eh, el financiamiento por parte del Estado insuficiente para la dotación de apoyos y de ayudas técnicas, la falta de accesibilidad arquitectónica, la falta de consulta y participación de las propias personas con discapacidad en la toma de decisiones que a ellos les atañen. La falta de datos confiables acerca de diversidad de variables eh, que sería interesante conocer acerca de las personas con discapacidad para una mejor prestación de servicios. Además del hecho de que la prevalencia de la discapacidad va en aumento por razones como el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, accidentes de todo tipo, de manera que cualquier persona a lo largo de su ciclo vital pudiera presentar una situación de discapacidad, ya sea temporal o permanente. Un dato importante del informe de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial es que más de mil millones de personas en todo el mundo viven con alguna discapacidad ...y 200 millones de personas presentan serias dificultades de funcionamiento. Es decir, hay un importante aumento de la prevalencia de la discapacidad. No estamos hablando de minorías. Y aunque así lo fuera, sería necesario garantizar que todas las personas... ...tengan la posibilidad de ser incluidas plenamente. De manera que, entendiendo que es una problemática global pero que nos atañe también a nivel nacional, nos planteamos como objetivos específicos de la investigación los siguientes. En primer lugar, develar a partir de la perspectiva de los informantes claves las características del entorno social venezolano que pudieran obstaculizar la consolidación de una sociedad inclusiva. Descubrir a partir de la perspectiva de los informantes claves las características del entorno social que pudieran favorecer la consolidación de una sociedad inclusiva, develar las contribuciones de los especialistas sobre la problemática relativa a la inclusión social de las personas con discapacidad. El camino metodológico seguido se sustentó en el paradigma interpretativo por ser el más idóneo para aproximarnos a la comprensión de las problemáticas sociales, con un enfoque de estudio de casos cualitativos, múltiples o colectivos, el cual según Stake, eh, implica el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad del caso general, que en este caso sería la inclusión de las personas con discapacidad. Asumimos también los planteamientos de Simon, quien explica que el estudio de casos es un enfoque en el cual la finalidad de la investigación no es otra que indagar la particularidad del caso. Según la autora, el estudio de casos cualitativo, en el estudio de casos cualitativo, la mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue mediante el análisis y la interpretación de cómo piensan sienten y actúan las personas. De manera pues que se realizaron entrevistas en profundidad a informantes claves a fin de recopilar la información que nos permitiera comprender el caso, quienes por sus características propias tenían las potencialidades para contribuir a la comprensión del caso o variable de estudio que era la inclusión de las personas con discapacidad. Se realizaron pues entrevistas en profundidad a personas con discapacidad y sus familiares. Otra fase de recolección de información fue la realización de un grupo focal con un grupo de especialistas en diversas áreas que nos permitieran comprender mejor el caso y las orientaciones más pertinentes para el logro de esa sociedad inclusiva. Toda la información recopilada se analizó mediante el proceso propuesto por STAGE para el estudio de casos, que consiste en un primer momento en realizar una codificación abierta, seguida por una suma categórica a través de la correspondencia de modelos, mediante el cual emergieron los acertos o categorías que nos permitieron finalmente llegar a las generalizaciones naturalistas o conclusiones. El autor prefiere llamarle generalizaciones naturalistas, ya que estas son ideográficas con la finalidad de diferenciarlo con las generalizaciones proposicionales del paradigma positivista. Para realizar este procedimiento de análisis interpretativo, se utilizó el software científico Atlastí. Asimismo, para dar una mayor validez a los hallazgos interpretativos, se emplearon dos estrategias de triangulación, como son la triangulación de fuentes de datos, que consiste, de, que consiste en perdón, recopilar datos de diferentes fuentes, en este caso diferentes personas en diferentes momentos, y triangulación de la teoría, que consiste en que el investigador no vaya sesgado con una, su, su única visión, teóricas cerca del problema, sino que a lo largo de todo el proceso investigativo debe aproximarse a diferentes fuentes teóricas para tener una visión más amplia del tema. Del análisis interpretativo emergieron tres grandes categorías con sus correspondientes subcategorías tal y como se muestran acá en la tabla número uno. La primera categoría que emergió se denominó procesos de aceptación de aceptación y adaptación con sus subcategorías, diagnóstico, complicaciones por desconocimiento del médico, del personal médico, emociones que experimentan tanto las personas con discapacidad como la familia y rol fundamental de la familia. Esto es como, como el primer gran tema que para los, las personas con discapacidad entrevistadas y sus familiares es importantísimo, eh, el choque y ese proceso complejo y complicado que experimenta en el momento de presentarse o de encontrarse ante una situación de discapacidad. En un segundo momento, eh, la segunda categoría eh, se denominó integración social, la cual a su vez se, se divide en Tres subcategorías, acceso a la educación a lo largo del ciclo vital, acceso al trabajo y relaciones de pareja. Fueron como las tres grandes ideas que ellos mencionaron eh, relativas con la integración social. Señalan que aunque tienen acceso a la educación a lo largo de la vida, no cuentan con los apoyos y las ayudas técnicas necesarias, sino que son ellos mismos quienes tienen que hacer grandes esfuerzos para poder avanzar dentro del sistema educativo entre las cosas que plantean en el acceso al trabajo, eh, aunque tienen acceso al trabajo, generalmente no es a los mejores puestos de trabajo ni donde ellos sienten que están capacitados, sino a trabajos de menor cualificación de la que ellos tienen. Señalan que siempre van a, en su experiencia han experimentado que van a, a preferir darle el trabajo a personas sin discapacidad que a personas con discapacidad. El 5% de la cuota de reserva legal planteada en la ley no se cumple. Además de que existe una tendencia a, a seguir, a pesar de, de existir este 5% de cuota legal, una tendencia a excluir algunos tipos de discapacidad. No hay la posibilidad de, de garantizar que todo tipo de, de discapacidad pueda ser incluido. Y las relaciones de pareja, que en este aspecto ellos señalan que no han tenido inconvenientes en establecer relaciones con personas de otro sexo, relaciones sentimentales, sean personas con o sin discapacidad. En cuanto a la percepción social de la discapacidad, que es la tercera categoría emergente, se tienen también tres subcategorías, como son el desconocimiento social, el papel de los medios de comunicación, y las políticas asistencialistas. Es decir, estas personas consideran que hay un desconocimiento social generalizado, lo que lamentablemente incide en la estigmatización de las personas con discapacidad y las dificultades para su inclusión verdadera en la sociedad. Los medios de comunicación lamentablemente no son eh, utilizados de manera masiva para eh, concientizar y sensibilizar a la sociedad y Generalmente las políticas que se generan desde el Estado son asistencialistas eh, tipo pañitos de agua tibia y no son sostenibles en el tiempo. Luego del análisis de las categorías o de los acertos emergentes se llegó entonces a las siguientes generalizaciones o conclusiones eh, naturalistas para cada uno de los objetivos planteados que nos permitieron dejar en evidencia tanto las debilidades como fortalezas del entorno venezolano y mostrar algunas orientaciones a implementar a fin de avanzar hacia la consolidación de una sociedad más inclusiva. En cuanto a las debilidades, como respuesta al objetivo número uno, tenemos que hace falta un sistema transdisciplinario y articulado para el, dia el diagnóstico, atención e eh, inclusión de las personas con discapacidad. Hay escasez de servicios y apoyo y esta escasez y servicios se profundiza en el interior de pa del país. La mayoría de las personas entrevistadas señalaban que debían eh, viajar de, de, de la región donde ellos se encontraban para poder eh, contar con los servicios. Generalmente tenían que dirigirse a la capital del, del país para poder ser atendidos. Eh, falta de accesibilidad arquitectónica en todos los espacios de los entornos sociales en, en nuestra sociedad venezolana, un desconocimiento social generalizado que, como dijimos, pues incide eh, de manera negativa en la inclusión de estas personas, falta de formación tanto del profesorado como de todos los profesionales de diferentes áreas, eh, quienes en definitiva son las personas que luego serán los empleadores de las personas con discapacidad dificultades de acceso al trabajo, como lo mencionamos antes, hay un trabajo desarticulado entre los entes del Estado, las fundaciones, las organizaciones y los particulares que definitivamente eh, juegan en contra de la inclusión y la falta de difusión a través de los medios de comunicación. En cuanto a las fortalezas tenemos la ley de personas con discapacidad del año 2007, es una fortaleza que tenemos. A pesar de que se, se ha quedado en lo nominal, no ha sido posible pasar a, a acciones concretas para garantizar que esta ley se cumpla. La posibilidad de acceso a la educación, aunque no se cuente con ayudas y las ayudas y apoyo, pero bueno, hay un al menos hay la posibilidad de que las personas puedan ingresar a la escuela, aunque no, eso no garantiza que haya inclusión. La creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el CONAPDI en el año 2007 que antiguamente era el CONAPI. La certificación de las personas con discapacidad, que en un principio fue algo bien positivo, lamentablemente eh, se convirtió en, un, en una bandera de tipo político y esta certificación se ha complejizado. Muchas personas que no tienen discapacidad están censadas como personas con discapacidad. Ha habido allí dificultades para eh, determinar cuáles son realmente lo, los criterios a seguir. La cuota de reserva legal del 5% es un avance, aunque no garantiza completamente la inclusión de las personas con discapacidad y el hecho de que existan organizaciones gubernamentales no, y no gubernamentales trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. Entre las orientaciones que los especialistas señalan que debemos eh, tomar en cuenta, para avanzar hacia, hacia una consolidación de la sociedad más inclusiva, tenemos el avanzar desde un modelo asistencialista a uno social. Podríamos decir que estamos en un modelo social incipiente. Eh, desde mi punto de vista y de la revisión teórica, eh, más que un modelo social deberíamos avanzar hacia un modelo ecológico de la discapacidad. Definición de lineamientos operacionales hace falta, es necesario y urgente implementar el diseño universal en todos los escenarios de la vida de las personas, y esto no solamente sería beneficioso para las personas de, con discapacidad, sino para todas las personas en general, así como la accesibilidad total, generar una cultura inclusiva desde la escuela, que salga de las cuatro paredes de la escuela y llegue a la sociedad, la formación del profesorado de todos los niveles y modalidades y la formación de la sociedad en general, y el uso intensivo de los medios de comunicación. Entendiendo que esta formación o esta educación social es el medio más idóneo para lograr estos cambios. En primer lugar, esta formación debe ser un eje transversal a lo largo de todos los niveles y modalidades del sistema educativo y debe trascender las cuatro paredes de los entornos escolares, impactando a la sociedad en general, aprovechando los medios de comunicación masivos sociales y las tecnologías de la información y comunicación. El objetivo general de esta investigación consistió en una propuesta de lineamientos teóricos que permitiera operacionalizar estos cambios paradigmáticos necesarios. Les invito a visitar mi canal de YouTube y observar el video Sociedades Inclusivas Cambiando Paradigmas sobre Discapacidad, donde explico en qué consiste la propuesta. Para finalizar esta presentación, quiero compartir con ustedes esta frase de Barton que considero cierra perfectamente esta presentación que dice, la educación inclusiva no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin, el del establecimiento de una sociedad inclusiva. En definitiva, debemos trascender la escuela. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis contactos y espero sus preguntas y aportes a través de los comentarios a este video.